lo que lo que hace que en el aprendizaje uno vaya para adelante y para atrás es el tema de la conectividad en internet, eso es así, nosotros porque usamos para la transmisión celulares que lo hemos hecho ya nos conocen desde hace siete años, o sea, arrancamos de cero, sabiendo siendo nosotros lo que más experimentaban y más probaban en esto cada vez que íbamos a preguntarle a alguien técnicamente no sabían, no sabían, no sabían este... Pero ahora lo que sucede es que los celulares van quedándose cortos eh, para esta necesidad que nosotros tenemos una cosa que vos filmás algo cinco minutos y demás pero ya acá cuando vos vas a transmitir necesitas el celular con batería cargada traemos cargador necesitas que esté bien internet ya depende en este caso nosotros tenemos contrato con claro entonces depende de claro de lo que suceda con ellos es como estar hay lugares donde tienes una conectividad que es Bárbara en distintos lugares, inclusive del país, nosotros saben que hemos transmitido de Mar del Plata de cualquier otro lado y hay otros lugares que la conectividad menos dice eso es así. Eh, como digo yo, apenas tengamos unos pesos, entre todos y si podamos acceder al este 5G, eso va a cambiar eh, absolutamente porque es pensar en una conectividad mayor cantidad de antenas, mayor cantidad de servidores y una conectividad más rápida que va a hacer que este tipo de transmisiones sean más efectivas más frecuentes y se puede ir mejorando la calidad porque si no si vos te imaginas que para ver cómo vos ves de repente un acto público de demás eso implica todo un aparataje que nosotros que está justificado para el acto público pero no para la transmisión de deportes barriales, entonces si nosotros nos hemos aprovechado de lo que vamos aprendiendo en esto nos encanta estar acá y como decíamos antes, así que a vos te gusta el futsal, así que estaba desesperado por ver el futsal, empezamos, arrancamos este año y estamos viendo a Chacarita que está visitando el triangulito acá en Hurlingham, en nuestro querido Hurlingham, avenida Pedro Díaz 1550 y si no querés verlo, voy a verlo personalmente porque el clima está bueno, no hace calor, eh, ha reflejado bastante el ambiente y el micro está siempre es un lugar amable para este tipo de cosas para las cuestiones de temperatura porque corre muy bien el aire ahí Lucho lo tranto saca la primera pelota fuerte con el han cambiado muchos jugadores en el triangulito han cambiado todos están jugando con una remera de entrenamiento con los días irá apareciendo la nueva remera de triangulito son es espectaculares ¿eh? del nivel de equipo de, de primera se va se va no, no, no se va la van y la disputan La pelota, muchas gracias por ir conectando. Seguí avisada a tus amigos echando de la hora, están de vuelta ahí transmitiendo futsal. Y sí, yo ya estaba. Ahí agarra el monito de la salva. Por la raya se cae el juez, pita falta. Es un partido amistoso y a nosotros nos encanta esto de poder ver futsal, de poder transmitir, de poder acercarles a ustedes a través de esta humilde. Eh, el tipo se empieza a hacer humilde, viste para este humilde, barrial. Eh, así como que, no, nosotros vamos con todo y cuando nos equivocamos o no podemos, técnicamente te digo mirá, microcortes van a escuchar de audio eso yo ya lo sé eso yo lo sé este, porque lo vengo observando hace bastante tiene épocas yo calculo que es el celular que llevó tiempo de decirle, che loco, gracias por los servicios prestados pero este, mirá botija, te vamos a tener que cambiar después, ¿qué más? y por suerte mucha gente, también bueno con Chacarita siempre se ha establecido un, un vínculo, igual que con todos los equipos que son tradicionales de la Asociación del Fútbol Argentino, porque te dije, además te lo recordé que este es el futsal de, de AFA, en un partido amistoso, de la división al C, de una de las ligas más importantes del mundo que de la Asociación del Fútbol Argentino lo sabía, te lo recuerdo, te lo dije bueno, y estamos con esto que nos encanta, que es el futsal todo va rápido, después de ver pulsado de esos partidos acá en y si, si locos juegan en cámara lenta dice el director de cámara que acelere un poco pues la piensa, están dos horas de repente aparece, claro, después aparece alguien que es como Messi que el tipo la lleva a 17.000 kilómetros por hora y se destaca pero acá, todos se destacan porque son dos toques rápidos pensar y la, es casi como un básquet futbolístico ¿sí? ¡Muy bien, Lucho! ¡Muy bien, Lucho! Muy bien, Lucho Tranto. En la primera respuesta, mostrando los reflejos en un tiro directo que él saca con mano izquierda. Provocando un corner, primer corner para Chacarita. Vamos a ver cómo resuelve, vamos a ver qué piensan, qué dicen y qué hacen. de bolea contra el palo afuera saque de arco para el triangulito gracias por acompañarnos gracias por estar ahí lo vamos viendo y decirle a tus amigos mandales el enlace y si le la hora de hurling al deporte en facebook no necesitan ni el enlace mira a ver a ver a ver a ver a ver buen ataque, buena marca de Chacarita está bueno esto estos, estos partidos amistosos son como ajustes en la máquina, son como ajustes en la... como dicen en el, en el, eh, me pongo a hablar en ritmo automovilístico esta esta es la motorización que muestra Chacarita y esta es la motorización que muestra el triangulito y ambos siguiendo el, el idioma automovilístico todos quieren estar en la punta de la parrilla todos quieren estar en la pole position, todos quieren estar arriba. Así que se van preparando y van diciendo y van haciendo. Y van entrenando, es que es complicado. Ponete a pensar los pibes, el piberío de futsal, entrenando estos días, por más que sea de noche, con 460.000 grados a la sombra. Ahí llegó. ¿Se escucha bien? Eh, no, tiene un entrecorte. Está bien. Sí, yo ya le dije. Le dije que hay un entrecorte de sonido que es por la conectividad. Pero en el futsal no importa el entrecorte, lo que quieren es la imagen. Bueno, a mí particularmente me importa todo. Y está muy lindo, ya está muy bueno. Ponete de aquí al lado, Pi te es que vos vas y yo de un lado claro, la, es verdad, de tanto, es verdad, es verdad. De tanto, yo soy aquí vos haces comentarios yo le dije que esto es como en el automovilismo todos quieren estar en la pole position se empiezan a preparar quieren estar en la punta de la parrilla presentan, ver el motor que va a tener el equipo y está preparando, y lo están probando y está haciendo todo sí, porque, juego, porque me, hay, hay mucho, muchos jugadores nuevos también de Ferro de Merlo chicos de, de, ah, sí, chicos de Ferro de Merlo también, capital de, de Caballito. De Caballito también, se viene el arquero de Chaca, bien, lo bien, Lucho, tanto en su segunda salida tuvo una, una intervención interesante, tiro directo al arco, en el ángulo, allá en el ángulo derecho, el sí. saca el corner, espectacular, iba, iba al arco, iba al arco. Sí, sí, muy bien. Y estamos desde aquí, desde el microestadio, esto lo puedo sacar, ¿no? Sí, eso Así que bueno, acá estamos en el microestadio. Vamos a ver si el sábado 18 o domingo 19 vamos a, va a hacer el triangulito un amistoso contra nueva estrella, nueva estrella para que venga para acá. Mucha gente vino durante toda la jornada. Hay que agradecer por el calor también, Eso, contá, contá, contá, por el la calor. Y la gente. Mucha gente, mucha gente, casi 200 entradas interesante explicar a la gente que los chicos de triangulito este están jugando con entrenamiento que se viene a un diseño tremendo y ahora se viene un diseño tremendo que va a estar muy bueno siempre acompañado por la municipalidad de Urlingan, que este año este año va a haber una noticia que todavía no la vamos a decir para no quemarla no la quemes, pero no la digas, no la piense, pero va no a ser, pero va a ser una noticia no sé muy buena para el club que no se Gracias a serie. Martín Tufexian y Juan Zabaleta. Bueno, la verdad, un abrazo de paso. Y acá, acá? Vale, y acá vale. en el microestadio... Un abrazo muy grande al Chino, que es el encargado del microestadio, y también al Lele Chino, a Lele, Lele. Que, a Lele, que es el encargado también del director de, de, de deporte de Burlingan. Le ¿Podemos cantar Machino? Chi, chi, chi, chi. ¿Dónde estás, Chino? ¿Cómo andas? Te mandamos un abrazo. Ah, es impecable el estadio Chino y Lele, un abrazo gigantesco. La verdad que todo el trabajo que se ha hecho, que ha hecho durante el verano en la Colonia allá en el en el polideportivo impresionante Y después la subcomisión de futsal del de, de Deportivo Burlingame va a donar al microestadio dos sí. latas de pintura blanca látex sí. para pintar las oficinas Muy bien, muy bien, muy, pero muy bien Agradeciendo claro, obviamente por el espacio. Pero está bien, y aparte de todo lo, lo que se puede ir acercando, porque esto es así. Eh, ayer yo hablaba en el programa que en esa locura que hago todos los días, al mediodía, recordaba una frase de Kennedy que le decía a los americanos, no esperes lo que Estados Unidos te puede dar a vos y no preguntaste qué le puede dar a Estados Unidos. Entonces, la misma frase la aplicaste a cualquier piloto, ¡uh! uh! Volvió el lucho a salir del arco. Entonces la frase es, no, no te preguntes qué te va a dar a vos triangulito, si no empezas a preguntarte vos que sos hincha triangulito, qué le vas a dar vos al club y también con respecto al municipio, el municipio da, el municipio apoya el deporte y tira largo. Entonces preguntar, también es tiempo de empezar a poner cada uno la, la de uno. Es así, viejo, porque si no. Eso es lo positivo. Y mientras tanto también estamos esperando en cuanto a obras y deporte. Eh, se continúan, por suerte, las obras del polideportivo que se está haciendo allá en Villa enfrente en frente del cementerio. También eso es importante. Eh, que ya Eso va a provocar que el año que viene va a haber colonia en el polideportivo y en ese lugar también. Pues son cosas de de deporte mirá que ven que la lleva que la abre que la piensa la sigue por la línea y lo obliga a chacarita a intervenir y a cortar la pelota yéndose al lateral que ahora para el triangulito que la abre sobre el centro del campo de juego la pisa la masa se la lleva para la casa se la abre para el costado la vuelve a tocar, la mala le corre la tira al medio se la intenta no se la puede sacar el de chaca le pega de vuelta la recupera para atrás vuelve, vuelve esta vuelta Lindo partido, lindo partido para los dos que están probando, que están viendo. Que son los primeros pasos, esto de menor a mayor. Esta es la etapa del año. Calcular que a un mes de arrancar el torneo, bueno, se empiezan a generar amistosos y se empiezan a calentar los teléfonos celulares entre los representantes de los chicos y tipo equipo Acá soy, ¿cómo andaba? ¿Fue? No, no, no, no. por vamos a jugar un partido. Dale, venite, pero venite para acá. No, venite para allá. Y empiezan a ver. Y el tema de los árbitros, como va? Si me Voy a dar como media se echarla de todo un poco y se va poniendo y se va poniendo a prueba eh, la máquina que se va a usar. Y viene un amigo, se va acercando acá a la transmisión seria como siempre y eficiente terminando tan buenas eh sí, sí, Se lo vemos que lo como termina el partido a Diego acá como siempre estamos viendo yo tengo otra en la mochila si no acá otra lapicera no, te de líquido pibe antes de que se caliente totalmente le agradecemos a la hermana de diego galera que estuvo toda la jornada ahí en la puerta dándonos una mano con las entradas ¿cómo diego? se llama ¿Te la hermana de Diego ya vamos a abrir igual, entonces gracias, muchas, muchas, muchas gracias a todos los que participan. Y bueno, ella está participando, está ayudando, sí, el partido, ya empezamos. Lo que todavía no escuchamos mucho es el. Eh, eh, Después, eh, por ejemplo, está ¿no? está Martín Contreras, sí. allá, que él iba a ir a Deportivo Merlo. Sí. Y bueno, se quiso se quiso, se, se quiso quiso volver y sumarse acá cabo ¿Volvió? quiso volver lo hizo y se suma a este proyecto del año 2023 del triangulito que a mí no me cabe la menor duda los celulares los celulares están infernales viejo y seguimos viendo el arquero de Chaca saca pero agarra Lucho, una super jugada de lucho al mejor estilo lucho lo... Es una, una jugada característica de Lucho, sale, arranca en cara, él juega muy, es un arquero que juega muy bien con las piernas. También hace un rato lo pusieron a prueba, como dijimos, y volvemos a repetir, en un tiro directo al arco, con polenta, donde él la sacó hay corners, ahí la tiene el mono, ahí la tiene el monito, o se la pitó, pero es para él, es para él. Pegó en la pierna. El mono que viene de jugar en Racing y en Pacífico. En el... Racing y en Pacífico. Otro que se suma al proyecto del Triangulito 2023 y cuando viene la camiseta yo vi el diseño, obvio, no tengo forma de explicártelo, pero es un diseño de equipo de prima. Así Hice, y, y hicimos la remera del arquero como la del Dibu, Martín. Ah, no sabía. Estoy copiando el enlace para pasarlo, pa. Dale. El Divo, muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, justo se la sacan, pero están encima, muy bien, le sacan Para mí salió limpio, pero vamos a ver qué dicen, si es lateral o si es falta. No, lateral. Yo creo que este año, el Futsal en general, la participación de la gente y todo, va a tener una recuperación total con respecto a lo que fue eh, la pandemia, que la verdad que uno parece como que quedó atrás, sí quedó atrás. Pero sus efectos todavía se van sintiendo, en cuanto a lo que es la, el hecho de la modorra un poquito, que a ver, a ver, a ver, eso, muy bien, lucho. reto un cachito, pues yo en el sencillito, ahí está bueno, habla, viste, se me para al lado, y claro, está haciendo cosas para el, para el club y ahora me la tengo que bancar yo solo pobre papá, bueno, tenemos un corner para Chacarita, ya sale, tira la pelota de vuelta, otro segundo corner vamos a ver qué pasa también hemos visto ya que han venido a ver el partido jugadores tradicionales del futsal de Urlina, tiene el mono, el lo deja salir del árbol, la abre, la va a tirar de vuelta, a un toque, muy bien, cuidado, cuidado, la recupera bien, va a recibir el mono, y a ver, falta, También falta barre abajo. Gracias por estar mirando la vara de Durlingan. Así que vos querías ver Fusal. Así que si ahí para cuándo, cuando arranca el Fusal, que tengo repodrido, que esto que lo otro queremos ver Fusal. Y sí, la vara de Durlingan arranca 20, 23 y ya sabes que como antes solamente un año eh, sabático nos tomamos, y este año vos decís, ah bueno, quédate tranquilo, porque Fusal va a ver qué hace, cómo andás, pibe. Vas a tener futsal y vamos a ver si nos da el cuero porque yo tampoco soy el mismo de antes, tengo 8 años más que cuando empecé esto. Vamos a ver qué onda, pero a mí es que extraño el handball, extraño otras cosas. Vamos a volver al handball también. La bajaba, como la bajaba. La... La baja, sí. bueno, ¿eh? y a Sigue llegando gente al baile. Sí, yo estuve invitando, que le dije, está lindo para venir porque está fresco, el microestadio tiene un clima bueno. No te morís de calor acá adentro, se mueve mucho el aire. Es una noche linda para venir a ver el futsal, a vos que te gusta a mí, a ver el futsal, y lo tenés que venir a ver acá. A mí no me importa que sea uno menos que lo mire con tal de que vengan y que digan, si veo deportistas de Hurlingham jugando en su casa en un amistoso que juega este es bonito, que juega en la divisional sede de la asociación del fútbol argentino también hay que mandar un abrazo un abrazo grande a Mariano que es el delegado de Chacarita sí. que está acá abajo, está acá abajo. muy buen, muy bueno muy bueno todo con la gente de Chaca Está, eh, está, está bueno llevarse bien con el equipo rival Está muy bueno, te lo dije Estuvimos hablando con Fede todo este tiempo Hay que empatizar con la gente, saludar, interesarse Darle bola, tratarlo tranquilamente Porque eso tiene que contagiar Acá estamos para jugar cada vez mejor Para que la liga cada vez mejore más Y tener mejores partidos, mejores jugadores Y el que el futsal, que es esto que nos encanta cada día, cada día ande mejor, y la única forma de hacer es solamente jugando y colaborando con los otros, porque si no hay otro equipo, no tenés juego, claro eso es así, acá en el medio de la cancha, de a, po de a poquito la gente, se, la va gente sumando, se va sumando, se va sumando, se va sumando está gobernante. está nuestro amigo Gaby López, Gaby, viendo el partido, Gaby López, qué te dije yo el otro día que quería por la, por la transmisión, que me tenía. Gaby, y y, ya, que, y ya, que está Gaby, ya que está Gaby, viéndonos, viéndonos, Gaby, le, vamos, que le, vamos, le vamos a agradecer a la farmacia Campagnolo, Ni otra, otra. le vamos a agradecer vale. a la farmacia Campagnolo sí. que nos dio todos los, los recursos sí. para hacer un botiquín para, para la actividad. Aplausos farmacia Campagnolo, aplauso. Uso medalla y beso, Uso medalla y beso A fin de año habría que hacer una fiesta Opa, gol, gol de Chacarita Muy bien El 9, caminando toca con el pie izquierdo Abre el pie izquierdo y la pone adentro Del arco, abre en el marcador gana, gana Chacarita, 1 a 0 nos está viendo Maxi Smielik también. También, saludos. Ahí normal. a la Asociación Abogados por Urdingan. Asociación Abogados por Urdan. Diga, puente, diga. ¿Y qué crees que le diga? Si mi viejo, mi viejo era abogado, mi viejo decía. hermana es abogada, también qué le puedo decir, vamos arriba al derecho, le podemos decir. <risa> que en realidad cuando estudian, igual si estás estudiando abogacía, yo te dicen, no, yo estoy estudiando derecho, yo te dicen. Yo por, por eso no fui abogado, porque siempre fui cruzado. Claro. Y la sigue teniendo Chacarita, que avanza, que le van encontrando la vuelta, bien, pero tón, también se está, marja, se está marcando muy bien. Es el primer con partido con este calor promedio que y abajo, acá, no, es, no es como acá arriba sino no, abajo, acá, abajo es, es un horno es, es otra cosa bueno no es un horno pero acá el aire se mueve mucho más quizás para que se mueva el aire habría que intentar hacer una modificación acá en el medio la circular volvió de volvió volvió barreto que lo llevábamos en el auto te acordás, ¿Te acordás? Mirá, ahí está, ahí. y pegó contra el cartel que dice Urlingan municipio pero por favor volvió nico caruana ahí está ahí está nico caruana diego galera allá es un triangulito súper clásico y clásico como es de hurlingham porque a la gente de hurlingham que nos gusta las cosas de Urlingan. somos somos así nos gustan las cosas de orden, el triangulito es un clásico, y la alegría de tener una representación deportiva jugando al futsal de la es el único equipo que hay ¿no? el, el único equipo, único, el el único. Único. a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, cómo va este entrenamiento, este partido amistoso tan interesante que se está jugando contra el club Chacarita Juniors, que nos visita Están probando al otro arquero. Entra y sale del Facebook y va mirando. Y como así que te lo vuelvo a decir, así que te gusta el futsal, te encanta el futsal. Y por dónde lo ibas a ver, por la barra de Orlingan Deportes. Si vas a ver a Chacarita, perdón, vas a ver si estás viendo a Chacarita, vas a ver a Triangulito y vas a ver muchas cosas más. Vamos a ver cómo encamina el año. Pero el triangulito de base, eso lo vas a tener. No te preocupes, porque acá en casa. Acá en casa lo van a saber lo que sucede acá en casa. Vamos llegando a ver bien un buen armado. Viene el arquero cubriendo el palo izquierdo. Bien posicionado Chagarita para definir las la jugadas. Sobre encimado del área. Ahí. Afuera. Va cayendo cuento el baile. este chico que está acá que o sabe que a sí. muy bien, muy bien a ver, vamos a mirarlo un poquito se la devuelven, se la devuelven, no, no, en cara mirad y se tiró un caña le tiró un caña, no a ver es un par de ¿no? con el 6-7 sí, sí. <risa> Valera Dieguito, Galera, ahí la toma de vuelta, Dieguito, Galera, Barreto, Barreto contadme contame que vos lo conocés más que yo, que para mí son todos nuevos. El ¿no? 18 es bueno, mira, bien, se nos frenó bien, ahí sale Galera, lucha, se lleva la pelota, pero la pelota se va afuera, es lateral para la visita. Y agradecemos una vez más al municipio de Urlingam por poder venir y transmitir, por también permitir el uso de este lugar que para mí es una mejor cancha de futsal que hay. Un saludo a Martín Topexal, un saludo a Juan Zabaleta. Juan Zabaleta es como decir, es una marca registrada de lo que es el deporte en Burlingame. Eso es así. No hay deporte que él no haya, que no esté colaborando o haciendo cosas. Bueno, para estos días empezaron.. Empezaron las clases en todos lados En Urlingan también Hay obras por, por todos lados Yo no sé cómo, cómo estarán, pero supongo que algunas Estarán también, otras estarán por terminar mira oh, mirá también, mira. Uh, uh, se fue Muy rápido decir esto, si esto sucede en el Estadio Municipal de Urlingan Esto sucede, todo esto sucede Lo que sucede en el Estadio Municipal De Urlingan, en la Avenida Pedro Te vas a encontrar con y Te vas a encontrar con encontrar con handball también con musculación también asiento aeróbica aero relax, zumba, club de niño esto va de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche consultando en la administración y vas a tener de vuelta voleibol, basket, handball musculación aeróbica aerorelax, zumba club de niños espectacular espectacular de todo un poco de todo un poco Y también nos, nos va a acompañar todo este año a nosotros a la hora de hurlingham. Qué capo que te acompaña a la hora de hurlingham. Qué genio. Qué tipo de bárbaro. Europlac. Europlac, mira, construcciones en seco, eh, las placas antihumedad, un montón de cosas. Los tipos son de hurlingham y están construyendo eh, casas, naves, oficinas. Eh, ¿Naves? No, ¿naves espaciales? No, todavía no le da. Pero ya lo va a hacer. Si le da dos minutos más, él lo va a hacer. Europlat, un capo de capo y más ahora que acompaña a la de Durlingham. Ya la acompaña en el papel, ya la acompaña en la web. Y en todas las cosas que hacemos, ahora va a acompañar en los partidos del triángulo. Y vamos arriba, triángulo, se te va a Botica, para que te traje, se te fue. Santiago Martins. ¿El uruguayo ya se fue? No, anda por eso, anda, anda en la tribuna. ¿Está en la tribuna? Se vino con una camiseta de Peñarol espectacular. Va, es negra, con el lobito de, de Puma, el espudito de Peñarol. Y a mí se casi se me pianta un lagrimón. Pero, ¿qué le va a hacer? Yo quiero una remera que hay que pedirle a tu primo de Montevideo la que diga Carbonero. Negra, en la parte que dice Carbonero. Nada ah, Eso es todo lo que quiero. Sale Martín con, con, Matías, con Santiago Martín. ¿Cómo se llama el director técnico de Triangul? Oscar Landriel. Oscar Landriel. Y Gaby Romero. Y Gaby Romero. Oscar y Gaby. Gaby. Gaby. Ya sabes quién. Gaby, vos querías escuchar esta voz. Quedamos, que me iba a sacar dos empanadas. La estoy esperando. Ya está como Julio. Y Julio no debe estar viendo esto. Porque si no, Julio, te vuelvo a gastar tercer año, séptimo año consecutivo durante siete años no cumpliste, no me trajiste las empanadas al partido me va a decir, y no es partido oficial <risa> no, que lindo dice, el tipo transmite y es manguero dice, flaco, no tenés plata para comprarte dos empanadas Tenían tres empanadas, nada más. Bueno, a ver qué pasa, a ver si viene. A ver si viene muy, muy bueno, muy inteligente, pero nos faltaba un jugador en aquel lado que efectivizara y que cambiara la pelota por gol, como decimos nosotros. Me gusta que venga gente al microestadio, me gusta que venga gente a ver futsal, específicamente futsal, que es lo que nos gusta, lo que nos enamora, lo que no nos enloquece. Y yo le agradezco tanto a mí, con eso personalmente, porque alguna vez vine a ver futsal acá hace 7-8 años atrás. Me senté ya enfrente en la esquinita de testigo. Ahí está el, el señor que tiene el misterio pegado. Ah, eh, chino. El chino el chino, entró en la administración, así que entonces tenemos goles, así que tenemos la acá, así que tenemos aeróbica, así que tenemos aerorlax, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Tenemos a que de arco de Chacarita que juega, la tiene clara. También son equipos de futsal, equipos que hace muchos años que juega esto. Es los primeros partidos amistosos. Después los recordás durante el año, ¿no? Porque las, los equipos van tomando velocidad, van tomando cuerpo, van conformando el juego que quieren hacer y la coordinación. Los jugadores se van colocando bien en tiempo y espacio quizás se van conociendo quién pueda hacer qué cosa a ver, sacala Fue con un vidrio y no se rompió el vidrio estaría rompió, para tener la posibilidad y, ah, y había que apagar teníamos que dejar y todo, que todo lo apagarlo. que está en la puerta y allá llegó ¡El chino! A ver, a ver, a ver... ¡AHHHHHH! Ah. Pues claro el chino si no quiere hablar sobre las que no van a hablar ¿Vos como sabes? ¿ Estás... Porque es lo que me pasó la cosa ¡Ah! Bueno... Está bien, entonces... ¿lo tenés de vuelta o lo Tiro libre para Chacarita en territorio de Triangulito. Veremos qué sucede. Y mientras sucede, se están armando las enseñas con la manito el número 2. Le está diciendo al 19 algo. Entendiéndose por señas. Veremos qué sucede de este tiro libre que ahí va. La jugada Bien. preparada. Una jugada preparada. decide poner el segundo tiempo eh, cinco minutitos cinco y volvemos y volvemos aguantenos cinco minutitos por este mismo canal por la hora de a deportes a través del streamer.